otro de los guías acá de, del grupo Excursiones de Pesca Embarcado Perico Barrio Nuevo que está allá con, con cliente pescando así que ¡Bienvenido al programa, Perico! ¡Suerte! Bueno, seguimos nosotros Bueno, gente ya estamos acá en el lugar de pesca navegamos bastante unos 20 minutos media horita de navegación bueno, acá según los guías nos trajeron a un lugar tremendo de la laguna Que está saliendo muy bien, está rindiendo muy bien Vamos a presentar a otro de los guías acá del grupo de pesca de Hernán Ezequiel este, es Bacheto, así que también, bueno, bienvenido al programa Ezequiel ¿sí, no, Muchas gracias por haber venido Y bueno, espero que tengamos una buena jornada de pesca Dale, perfecto Vamos a mostrar también, vamos a pescar todo con mojarra viva Mojarra viva lo que se está utilizando y lo que mejor está rindiendo Bueno, de nuestro amigo el cordobés ¿eh? Que también provee mojarra acá la laguna de La Picasa Así que bueno, vamos a armar los equipitos y ahora ya vamos a mostrar con qué caño, con qué rile, con qué día vamos a estar pescando. Bueno, acá Eduardo la inaugurando la mañana. Inaugurando la mañana. Vamos con el primero de la jornada, Mancito. Listo. Un hermoso pecarrey, que es lo que veníamos describiendo es un pescado sano, vigoroso, de lomo bien ancho, sí. ¿Eh? muy peleador. Peleador, muy, muy, peleador. Sí, sí, sí, realmente tiene una vitalidad, una energía barra. Así que, vamos a presentarlo un Sí. Bueno, vamos a presentar a Antonio ahora, que viene con, un... con otro ejemplar. Vemos las bajadas, ahí está. Muy bueno, bien, Antonio. Otro más. Otro, ahí estamos. Lindo pescadito. Muy bueno. Bueno, ahí estamos. Con cachete también. Eh, como dice Eduardo, mirá la caña. Lo que pelea. Hermoso. Muy bien, cachete. trae a la gente, eh. Ahí vamos. ¿Eh? Muy lindo pescado. Hermoso, hermoso. La verdad que Formativo, sí. vivir. Ahí estamos otra vez cachete. Miren, miren cómo trabaja. Como pelea el... Cómo pelea, el... Como pelea el... Impresionante. Bueno, son cañas casi profesionales, ¿no? Y tienen una acción. Pero Ve lo que decimos de.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 Esto es, esto es lo que se disfruta realmente, esto es lo que se disfruta de la pesca de pecarreño. Muy buenos ejemplares, y este un pescadito importante. Bien, Rancito, muy lindo. ¿Eh? Para recomendar: Excursiones de pesca embarcado, Carnal Fiorentini, Cachete Ansaldi, Perico Barrio Nuevo. Me falta uno, Hernán, que no me acuerdo Ezequiel Bacheto. Ezequiel Bacheto ah, ahí está Todo el equipo de funciones de, de pesca en mercado. ¿Y yo? Pica. ¿Y yo también? Y Hernancito, que <ríe> río, ¿Eh? Laguna de la Picasa Bueno, gente, vamos a, a mostrar un poquito con qué equipo se está pescando acá en Laguna de la Picasa Vamos a estar utilizando, en mi caso, eh, caña telescópica, 4 metros eh, eh, Rail frontal, mediano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 y con viva como no, nada, no, no, nada. nada. perfecto sí, sí, sí, perfect. sí la bajada hoy nos comentaban los chicos que está entre los 40, 60, 70 centímetros va y depende del día, depende del viento también este, claro, claro. eso se va regulando en la, durante la lo jornada lo mismo el color, el color depende del viento como se va da el sol, el reflejo del agua eso lo vamos manejando depende del día cómo eh, se disponga perfecto, ya armamos, vamos a tirar y vamos a empezar con las imágenes de la, de la pista seguimos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 en el momento de la clavada el pescado se afirma mucho y corremos el riesgo de cortar la brazola. Entonces, un poquito el frenito suelto este, ayuda a, eso, a evitar esos problemitos. Ahí está, todo este... Mirá la caña, mirá la caña. Mirá. Miren, qué pescado. Miren qué pescado, cómo pelea. Ahí está Eduardo, mira, mira que pescadito Eduardo. Lo que hablamos hoy. Pescado sano, espectacular, muy peleador. Muy bien Eduardo. ¿Lomo alzo? ¿Lomo alzo? No, no, pescado muy muy vivo, muy muy.. Muy vital está, sí, sí. Muy vital para recomendar. Ahí está cachete. Otro más, muy lindo Femplate. Mire. Muy bueno. Bueno gente, estamos acá ya con cachete. Yo Sal cachete como lo conocen todos.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 Otro guía del staff con otro lindo ejemplar. Un lindo ejemplar. mira mira mira Muy bien, Ezequiel, ¿eh? A verlo. ¿Eh? 400 gramos, un momento. gramos pesa de pescado? Sí, señor. Muy bien. Hasta luego. Bueno, seguimos por más, Eduardo, ¿eh? Muy lindo, muy lindo ejemplar está saliendo. ¿Qué decir cachete vos? Muy bueno, muy bueno. Tiene como pelea allá, cerrar al la hora lancha y sigue. Siguen peleando. Ahí, Ahí viene otro. Otro. otro. Allá tenemos también Eduardo. Es un tire. Viene en la caña, viene en la caña. Aparte una, una pesca muy entretenida, muy entretenida. Aparte el porte, el tamaño de los pescados, es lo que más atrae, porque realmente encontrar este un pique permanente de este pescado es, es realmente fascinante, es realmente fascinante. Son pescados de 32, 35 centímetros. Mira, vamos a hacer ahí un. Ahí estamos. Muy bueno. Muy bueno. Con cachete, espectacular. Venimos con Hernán, una captura. Espectacular Hernán, con caña prestada estamos, eh. Sí, sí. Che, muy lindo, todo pejerrey y parejo estamos sacando, sí. realmente fantástico. Dale, vamos a seguir. ¿Otro ejemplar, Eduardo? Otro más. Ay, escapó. Uh, uh, largó, largó. <risas> Ahí estamos otro más con cachete. Amigos pescadores, eh, vamos a mostrar un poquito eh, un bolso de pesca, eh, cada aficionado tiene su bolso, tiene sus líneas preferidas, sus colores preferidos, pero bueno, como hoy explicaba eh, acá este chico cachetito Ansaldi, eh, hay que tener un poquito, una variedad de líneas, variedad de colores, depende del día. Eh, ahora estamos pescando con sol de frente, mucho reflejo, entonces por ahí hay que usar bollas oscuras, bollas naranjas, bollas negras, que son las que mejor se ven. Cuando el sol va rotando, bueno, iremos cambiando de, de línea para buscar colores que se vean mejor. Eh, así que bueno, acá podemos apreciar Hernán distintos tipos de bollas. ¿eh? Como boyas negras, boyas blancas, que esto va a depender de cómo nos dé el reflejo, cómo nos dé la, la. ¿Cómo es? Cómo nos dé el sol. Y también tenemos dentro del mismo color de boyas distintos tamaños, que acá vamos a mostrar. Por ejemplo. Acá tenemos un tamaño de boya, palitos desiguales, ¿eh? y acá tenemos en el mismo color otro tamaño. Que a veces estos tamaños chiquitos se utilizan mucho cuando uno hace una pesca anclada, ¿eh? donde el pejerrey está muy sensible, está picando muy, muy livianito, muy suave, entonces a veces el tamaño de la boya también incide. ¿eh? Así que, importantísimo, tener variedad de colores, variedad de formas, eh, y más que todos los que son fanáticos del pejerrey, seguramente lo deben tener. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, como vemos, hay de todo tamaño. Hay de todo tamaño, bueno. Pero el de medida, es un pescadito a medida. Bueno, bueno, camino con el RAM. Seguimos con la buena pesca. Cambiamos de lugar, cambiamos de lugar Un poquito de lugar para buscar otro tipo de tamaño Para que vea la gente lo, lo que hay en toda la laguna Perfecto Antonio, otro más Otro más, ahí vienen la caña de Eduardo y cachete. Ven acá, Eduardo espectacular. Qué pescado parejo Hernán sí, esta Laguna la verdad que sí Muy parejo Sí, sí, sí Bueno amigos pescadores Bueno acá está Joel y Ezequiel y vamos a ver, a mostrarle cómo se pesca en la modalidad del garete A ver Joel Bueno Hernán, el eh, primero principal muy importante cuando uno está gareteando es tener siempre siempre el pick up abierto ¿Para qué? Para que, digamos... Las líneas van a estar siempre en el mismo lugar, lo que se está desplazando es de la lancha. Entonces, ¿Qué pasa? Si nosotros cerramos el pickup de esta manera, lo que vamos a generar es una tensión en la línea, y eso va a producir que, ¿qué? que las mojarras se levanten, ¿sí? Y entonces no van a estar trabajando natural, por ende no va a picar. Entonces hay que abrir el pickup. al momento de, de encañar, cerramos, observamos si tenemos panza o no, recogemos un poquito y ahí iniciamos la clavada. Otra manera también que se puede, cuando tenemos así sol de frente, y por ahí se complica con la visión, es por ejemplo, mira, ahí está picando, ahí, eh, ahí soltó, Pero sería, sería sacar un poco de, de hilo del reel y llevarlo al tacto con la mano, sin presionar, porque ahí estaríamos como cerrando el pick up, sino que sacando un poquito y dejando que la misma derivación que va haciendo la lancha te saque el hilo. Cuando sentimos que eso que saca es más fuerte en un, de repente que hace como una sacada de hilo más, más rápida, cerramos y clavamos. Y la clavada, como siempre decimos, clavar y aguantar el pescado, no bajarla. Exacto. Eh, son modalidades de pesca embarcada que sabemos muy bien que para el tema de provincia de Córdoba lo que son los diques de pescar Ponle, con, con balancino. O... Ahí bueno, ahí, ahí justo tiene, tiene un pique no. error, pero. Pero bueno, este, el, el tema es ese es que aguantar. Y siempre cañas tratar lo más liviana posible, porque son mucho tiempo que se tiene la caña en la mano. Entonces, eh, si no se dificulta en cañar, se cansan. Y acuérdense, todo lo que es la pesca de pejerrey, lo que es a, a nivel de, de pesca de flote y gareteando, son todas cañas arriba de los 360, eh, 320, 360, 420... Eh, que eso le va a dar mucho más acción así que bueno, seguimos ahí estamos cachete estamos con Hernancito, muy parejito el pescado, che. Sí, sí. Pese a que bajó el viento, sigue picando, sigue el buen pique. Permanente. Che. Permanente. Dale. Bueno, camino con uno de Ezequiel Ezequiel Bacheto, otro de los guías acá de, del staff de Hernán Fiorentini. Espectacular. Espectacular. Laguna La Picaza Acá estamos en Pesquero Laguna La Picaza Junto al staff de guía de Hernán Fiorentini. Excursiones de pesca embarcado. Bueno Eduardo, sigue sí, y pique y pique y pique, cada vez mejor ¿eh? cada sí. vez mejor espectacular ¿eh? Renancito! Bueno acá estamos con Otro. Antonio, ¿cambió línea Antonio puso, puso, puso una? Amarillas. Hay unas cometas, amarillitas, así que bueno, bárbaro. Sí, Tenemos una linda capturita acá, del amigo Ezequiel. Muy bien, Ezequiel, espectacular. Che. Lindas piezas. Bueno, me parece que el doblete. No, pero qué doblete, mirá, mirá. lo que es este. Es el primero. Y acá el segundo, Fernancito. El segundo. Te Se quedaron, esperá que me quedaron muy muy largos. No Vamos a levantar esta. Doblete, mirá. Eduardo, una barbaridad. Este es muy buen pescado, el de la izquierda. El sí, muy sí. Sí. sí, sí. Bárbaro. Terrible pesca, mira que lindo, muy bien. Ezequiel, hermoso ejemplar, hermoso, espectacular acá, Laguna La Picasa. Bueno, amigos pescadores, hemos finalizado la jornada, fantástica jornada de pesca acá, Laguna La Picasa, junto a Hernán Fiorentini y su grupo de guías este, de excursiones pesca en mercado. Realmente un grupo fantástico, le hemos pasado bárbaro, Hernán.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 y después se nos planchó y el pique siguió permanente, con mucha variación de, de, de, de, del pescado de distintos tamaños, muy peleador, muy poblada la laguna, muy, muy bien poblada, poblada bueno, le, y un poco, le contarte un poco los servicios que tenemos, que son todas lanchas, son todos tracker, todas lancha con guía, experimentados con muy buen servicio,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 Bueno, acá estamos con los dos guías que nos acompañaron en la jornada de hoy, que también los queremos despedir, Ezequiel eh, Bacheto, Cachete, como te dicen acá. Así que bueno, muchísimas gracias chicos por haber participado en la nota y por eh, habernos hecho vivir una jornada fantástica. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Y desde ya la jornada ha sido muy buena. Y invitamos a, lo, a los pescadores a que se acerquen, que nos llamen, que van a pasar un día muy bueno y a su vez van a pescar. Perfecto. Van a pescar mucho. Bueno, Eduardo, muchas gracias a vos por venir, por visitarnos una vez más y eh, compartir un día así, una jornada amplia de pesca, como con dijo Hernán, con, con variaciones de, del clima y que se puede ver que, que la pesca no, no le afecta demasiado. Y bueno, agradecer también a Hernán por sumarnos al equipo, eh, tanto a Sequiel, a mí, a Fernando Veronuevo, conocido como Perico también, que forma parte del grupo. Perfecto. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias chicos. Gracias. Dale, gracias. gracias a